hola chicos voy a mostrarles a través de este video la manera de cargar un operador a nuestros legajos existen dos maneras para hacerlo o dos posibilidades con las que nos podemos encontrar a la hora de cargar un operador una de ellas es que el campo esté vacío entonces tenemos que proceder a cargarlo modificando el legajo y cliqueando este hotspot en color azul que dice operador nos abre esa pantalla donde está cargada la agenda del poder judicial de Neuquén el cursor ya está posicionado en el campo buscar nombres que empiecen por yo voy a ingresar el apellido de la persona que quiero cargar y con este botón que dice para la traslado a la pantalla destinatarios una vez que hice ese procedimiento Acepto y el Lotus me traslada el dato. Guardo el cambio y ya tengo actualizado mi legajo. La otra manera es encontrarnos con que ya hay asignado un operador. Y lo que yo quiero es actualizarlo, cambiarlo. Entonces vamos a modificar. Ingresamos a Operador. Vemos en la pantalla destinatarios que ya está asignada eh, Karen de Nispinilla, la selecciono y elimino ese dato. Dejo esta pantalla en blanco. Paso a buscar el operador que quiero cargar, lo traslado y ahora acepto. Y ahí me realizó el cambio de operadores. Guardo y ya está actualizada la información.